Entonces vamos a hablar. Ya vimos el componente de la de la membrana, vimos los iones, vimos los canales. ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se generan los potenciales de membrana. Vamos a ver cómo se genera la comunicación neuronal. Entonces lo primero, eh, lo primero que ocurre es que tiene que haber un tránsito de iones. Ya dijimos que los iones tienen una corriente. ¿Qué me empuja? La, eh, que me empuja estos iones para que hacia afuera si es pasivo? tiene que ser unas fuerzas. Y son fuerzas, son como propiedades de la naturaleza. Estas fuerzas simplemente son excepciones de leyes físicas y leyes... básicamente son leyes físicas, son dos. ¿Listo? Hay una que es la extensión de la ley física de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y es que en todo sistema siempre tiende a que haya un equilibrio entre la distribución de sus componentes, de sus partículas, ¿eh? ¿sí? Si ustedes toman eh, un gas, lo, eh, por ejemplo, yo, yo no sé, calibero perfume El perfume se va a cumplir por todo el salón hasta que quede de forma homogénea, ¿cierto? Y para con, poder contenerlo en un lugar necesito usar mucha energía, que es un complique. Entonces, por lo general, las cosas tienden a homogenizarse en su distribución. La temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes están muy calienticos y abren una ventana? Pues, no es que se entre el frío. ¿Sabe? Entonces, que se homogeniza las moléculas, la temperatura pierde con el exterior y el interior. ¿Sí? No sé si se recuerda el experimento de, de donde agregaban una gotica de tinta en un vaso con agua. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Pues que uno ya te puede tomar el agua. Eh, no, no eh, eh, entonces que la, la tinta se difundía por todo el vaso, ¿no? Eso siempre cuando le llegaban olvos oh, pues, si trataban de demostrar eso. Entonces, ¿cómo las cosas pasan de donde hay más a donde hay menos? Ese es el principio de difusión pasiva, ¿cierto? Que es a favor del gradiente de concentración. Entonces, siempre las moléculas tienden a ir de donde hay más a donde hay menos. Que si yo tengo una membrana celular, esta que está acá, ¿sí? Y tengo muchísimos iones a un lado de la membrana, por ejemplo. Fuera de la membrana tengo mucho sodio y abro un canal de sodio. ¿Qué va a pasar con el sodio? Va a pasar de donde hay más a donde hay menos, o sea, de dónde a dónde va a trasladarse. De si lo de tengo del exterior al interior, ¿cierto? Si tengo mucho sodio afuera, al abrir la puerta se entra el sodio por simple difusión pasiva, por simple osmosis. Listo. ¿Qué pasa si tengo mucho potasio afuera y abro el canal de potasio? Sí, la de hecho. ¿Cómo? Bueno, puede ser en cualquier de los dos. ¿Tengo mucho potasio dentro y abro el canal de potasio? ¿Sale? ¿Cierto? ¿Cómo es? Entonces, si yo tengo mucho potasio dentro y abro el canal de sodio, ¿qué pasa? Nada, porque es el canal de sodio. Tiene que ser el canal de mi es Muy bien. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, pues tengo el, sodio, el potasio dentro, abro el canal y se sale el potasio. ¿Me Parece que me pierdo, ¿verdad? Ahí acá está, sí. Acá, acá está mal escrita la diapositiva. Yo siempre digo que tengo que arreglar la que se me olvida. El potasio está dentro, ¿no? Pero si tengo mucho potasio dentro, abro el canal, el potasio va a salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que te equilibre la cantidad de potasio externa e interna, según esa ley, según esa fuerza. ¿Está clara la discusión, Esto no tiene nada de otro mundo. Los iones van a pasar de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibre la cantidad. ¿Qué pasó? Porque eso no es el gas. Escuchadlo. ¿Por qué suena el gas? Porque hay mucho dentro y poco fuera. Entonces, cuando yo abro la botella, salto y si la hito que hago, pues acumulo gas lugar por reacciones químicas. ¿Y cuál es la hora? Sale. ¿Qué pasa si yo tengo, acá, le abro un huejito acá de la botella? ¿Qué pasa con el líquido? Se derrapa. ¿Por qué hay más líquido? ¿Adentro o afuera? Adentro. Y si, si yo meto esto dentro, una, dentro, de, una, dentro de un galón de agua, dentro de una piscina, no ni entra ni sale yo incluso puedo tapar un objeto y voltearla dentro de y no y, y, y no y no se derrama ¿cierto? A pesar de la gravedad, ¿por qué? Hay pues, no la deja salir. Bien. No se mezcla. Depende de la densidad de las de las cosas que tengas. Pero si tiene la inmensidad ¿no? Ahora, la segunda fuerza, la eléctrica. Y esa es muy simple también. ¿Qué nos dice la fuerza eléctrica? Que las cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Mientras que las cargas similares se repelen. O sea, esto funciona para iones, no, no, no para personas, ¿no? Pero es que ay, no es que como él es tan diferente a mí, por eso me encanta. Solo para iones. <ríe> en humanos, las personas muy diferentes terminan Agarrado. agarrados, ¿sí? <ríe> Bien. Si es que muchas veces dejamos las metáforas que no apliquen. Mm. Por lo tanto, el sol, el potasio, aquí en este ejemplo, es positivo o negativo. Positivo, cierto. Y afuera es negativo. O sea, en un, en, aquí tengo en este ejemplo, el exterior es positivo y el interior es negativo. ¿Sí o no? si el potasio es negativo digo positivo, positivo qué pena, que el interior es negativo que yo abro un canal donde tiende a estar el potasio dentro o fuera dentro. Dentro. ¿por qué? se atrae hacia adentro ¿cierto? o sea no lo deja salir ¿qué fuerza no lo deja salir? la eléctrica o electrostática, ¿estamos claros? bien, pero tengo mucho potasio dentro y muy poquito fuera. La fuerza química me lo trata de sacar y la fuerza eléctrica me lo trata de entrar o mantenerlo dentro. ¿no? ¿Qué pasa con el potasio acá? Pues va a entrar a salir muy poquito. O sea, los cambios en la corriente va a ser mínima. O sea, cuando yo pongo acá un sensor de corriente, lo que voy a ver es que no hay gran cambio. Que son muy poquitas, o sea, que, que hay muy poquita corriente. Ya que las fuerzas ni lo entran ni lo sacan. ¿Sí? Es un río en calma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo positivo el interior? Que se salga. Las dos fuerzas me lo sacan. Entonces, la corriente va a cambiar. Y la corriente va a hacer que el, el potasio se salga. Listo, es el río. Una bomba que lo empuja. ¿Estamos claros? que es más fuerte la energía eléctrica que la química. No, las dos son iguales. ¿Pero por qué se sale entonces tan poquito? Eh, no, okay. simplemente decir que sale un poquito. En realidad se podría ir con una flechita hacia ambos lados. Okay. ¿Sí? ¿Sí, ahí no hay cambio. En realidad, cuando tú miras los cambios de, de, de corriente, ¿cómo se mide la corriente? En amperios Miras que el amperaje de es mínimo. Cambio acá el amperaje, que es alto. ¿Qué es lo que me dice el amperio? ¿Qué es? ¿Qué tantos iones están fluyendo? ¿Sí? Como, como acá con los cables, ¿qué tantos electrones fluyen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Aquí no me está hablando de fuerza. O sea, aquí no me está hablando de realidad, de la, de, de la fuerza, la potencia con la que va. Solo me está hablando de la corriente. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la fuerza. Claro. ¿Dónde hay más fuerza también? Cuando yo hablo, cuando las dos fuerzas me están sacando, cuando la química y la eléctrica me sacan los iones, pero se van a viajar con más potencia, ¿cierto? Entonces aumenta el voltaje. Entonces, la, el voltaje es una medida de potencia. Los amperios son una medida de corriente. ¿Sí? ¿Qué te dice el amperio? ¿Cuántos iones? ¿Qué te dice el voltaje? ¿Con qué fuerza vienen los iones? sí Bien. Ahí están las dos fuerzas. La eléctrica y la química. ¿No? Ya. Este es el ejemplo que estaba en el libro, no? Y acá lo que vemos es canales cerrados, cuando se abre la fuerza química dos homogeneiza, cierto? Hace que fluyan de un lado hacia otro. Y para entrarnos necesito energía. O sea, eso ya no es transporte. Aquí ya tiene que haber transporte activo. ¿Sí? ¿Quién, quién haría las veces en la célula de, de la profesora? La bomba sodio-potasio. En la GM, la que usa energía. Para ir en contra el gradiente de, de concentración. Muy bien.